Descolonizar el conocimiento. ¿Cuántas formas de conocer existen? Parte número 1 ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y saber? ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Por qué un conocimiento es válido y otro no? ¿Conocimiento o saber? Son algunas de las preguntas que daremos respuesta en base en algunos autores, citas y libros que contribuyeron al controvertido tema del conocimiento y a los saberes. La Real Academia de la Lengua Española, RAE, define el conocimiento como entendimiento, inteligencia o razón natural, mientras que saber lo precisa como tener noticia o conocimiento de algo, quitándole el sentido práctico al saber y otorgando cualidades doctas al conocimiento. Entonces, grosso modo, el verbo conocer implica un proceso de acercamiento total a un algo, Mientras que saber se asocia a un proceso corto de solo memoria, hecho que dentro de la antropología es y fue muy común y que aún guarda sus vestigios y sus improntas incluso en una antropología desligada de lo moderno colonial. Con todo esto nos damos cuenta de que ya existe un orden jerárquico quizás no tan visible para demarcar una diferencia entre uno y otro, entre conocimiento y saber. Muchas son las veces en las que, con intención o no, se ha desvalorizado, denigrado y apartado un nicho a los conocimientos del otro, otro que generalmente es o son los indígenas de Colombia y de muchísimas otras regiones del mundo. Y es que el hecho de llamar como simples saberes a los conocimientos indígenas y de otras comunidades no parece grave en primera instancia porque no se supone la connotación que tiene llamar las formas de conocimientos como simples saberes, como formas erróneas de aprendizaje e incluso despectivamente a sus conocimientos. El dilema que conlleva todo esto, es decir, el dilema que conlleva no solo llamar erróneamente a estas comunidades epistemológicamente violentadas, no supone solo una muestra de los vestigios de la modernidad que coproduce la colonialidad y, entre muchas otras cosas, el relato racial, sino que además exhibe cómo el otro sigue siendo un dilema para solucionar y cómo ese otro debería ser más como yo, más civilizado y menos salvaje. La muestra más clara de esto es el yo antropológico, que crea la más grande de las dicotomías, el otro, lo distinto, y en ese mismo sentido subordina. Entonces, en este video, deseamos primero hacer hincapié en la importantísima tarea de reconocer que no se debe hablar de subalterno, sino de subalternizado. Y segundo, que el dilema que todo esto supone es que la antropología como ciencia lleva alrededor de dos ciclos, no solo llamando equivocadamente a los conocimientos del diferente, sino que relegándolos a los confines de sus propias ciencias, como objeto de estudio. A esta problemática, Boaventura de Sousa Santos, llama como la epistemología del sur una alegoría que permite exhibir la destrucción y la eliminación de los conocimientos de algunas culturas indígenas y afros, quienes históricamente han sido esclavizados epistemológicamente hablando, principalmente por las huellas de lo moderno colonial. Una buena respuesta para el por qué y cómo se dan estas relaciones de poder-saber es una teoría de Michel Foucault. Él menciona el triángulo de poder, saber y verdad porque lo que conocemos como verdad no existe aislado a los sistemas del poder. Quien tiene el poder impone su verdad, impone su saber además, un saber que legitima el ejercicio de ese poder, con lo que una vez más el círculo se cierra y la necesidad mutua se retroalimenta, dice Ovejero, Anastasio y Martín Pastor. Entonces, la antropología como disciplina moderna y con su innegable origen colonialista, se ha perdido históricamente de las conversaciones interculturales y de las cosmogonías, ideas y estudios de muchísimas culturas, comunidades y sociedades que han sido subyugadas en el ejercicio del poder saber. Así que ¿Puede hablar el subalterno? La respuesta es no, primero porque nadie nace subalterno sino que es subalternizado y además no puede hablar, y no precisamente porque físicamente no lo haga sino porque en la antropología moderno-colonial no hay quien lo escuche. Siendo así, ¿cuál es entonces la labor de la antropología indisciplinada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darle voz al subalternizado? ¿Cómo desarraigamos el colonialismo de la antropología? Dice Trujillo en Transformaciones Globales que el otro es el objeto de la antropología y el ideal es acabar con él, no física sino simbólicamente, para sí mismo darle el valor ontológico que merece, darles voz a sus conocimientos. En defensa de una visión particular del orden, el salvaje se convirtió en evidencia de un tipo particular de utopía, Trujillo. Ese otro no es más que una coartada que exhibe los vestigios de la colonización y que termina por representar el continuismo, representa y mantiene esa utopía y orden. Sebastián Levalle. Desarrolló con una pulcritud profunda muchos de estos aspectos en su artículo titulado Más allá de Multiculturalismo, investigación comunitaria intercultural en el Consejo Regional Indígena del Cauca, Tierra Adentro. Desde donde Sebastián indaga cómo la creación de herramientas políticas de interculturalidad y autorreconocimiento proliferan la creación de sujetos de conocimiento y los convoca a defender su lengua, tierra y planes de vida proponiendo así un movimiento descolonizante del saber. Los conocimientos de las comunidades indígenas han sido apartados de lo que Occidente considera como verdadero, y desde ese punto Levalle hace especial énfasis en la creación del Centro Indígena de Investigaciones Interculturales de Tierra Adentro, CIT, desde donde se revalida la posición y el valor de los conocimientos indígenas de dicha localidad. Quienes históricamente fueron concebidos como objetos de investigación por parte de la academia son ahora sujetos de sus propias investigaciones. Las metodologías colonizantes resultan cuestionadas y las categorías modernas sufren un proceso de traducción-apropiación por parte de las teorías nativas, dice Levallo. Para realizar la difícil tarea de no ignorar el pasado colonial de la antropología, es preciso entender la visión del Logos para cada cultura, sociedad e incluso individuo. Es decir que los estudios antropológicos etnográficos no se deben realizar bajo el mismo filtro del investigador, sino que es menester perder el control. Perder el control de todo, de la rigidez que implica muchas de estas investigaciones. Una o muchas formas de conocer. Con todo esto, nos damos cuenta de la labor no sólo de una antropología indisciplinada que reconoce los orígenes de sí misma, sino además del hábitus que debería seguir como ciencia, sea lo que no. Siempre se nos ha mostrado que el conocimiento ha seguido un estricto patrón de peldaños, empezando por lo mágico y mítico y terminando, obviamente, en lo científico. Pero, ¿no es esto acaso una labor tremendísimamente excluyente? ¿Entonces el conocimiento verdadero está únicamente en lo científico? ¿Acaso lo científico es el pináculo del conocimiento y este es el único conocimiento válido? Esto es lo que precisamente desea poner en tela de juicio la antropología indisciplinada. ¿Acaso mis conocimientos o los de mi pueblo no son válidos al ser animista? Es por todo esto que no deberíamos ni siquiera hablar de una sola teoría de conocimiento, sino de muchas, muchísimas formas y teorías de conocimiento. De este modo, es necesario hacer hincapié en el hecho de que históricamente se ha ejercido una antropología y una etnografía tremendamente disciplinaria, moderno colonial y excluyente, por lo que se puede afirmar que de este modo es monológica, un solo algo nos cuenta la historia, y asimismo, como se dice anteriormente, esta parte subalterna al otro y lo remite a un tiempo pasado, a un estado siempre anterior a la temporalidad del que produce el discurso, es decir, a la negación de la coetaneidad. En suma, la lucha para descolonizar el saber es un camino largo y complejo, empieza por reconocer el pasado no solo de la antropología sino además de muchísimas otras ciencias que excluyen, excluyeron y denigran lo distinto, entre lo que está los conocimientos fuera de Europa, fuera del método científico, fuera de quién o quiénes nos han contado la historia. <música> En últimas, este es un video rebelde, un video que trata de indisciplinar la antropología, un video que trata, además de todo esto, de entender que hay muchísimas formas de conocimiento que generalmente olvidamos detrás de lo científico. Me olvidaba mencionar de que si desean un poco más de explicación sobre la otredad, la negación de la coetaneidad y el, la negación del convivir en, con otras comunidades, con el otro, el mismo espacio de tiempo. Eh, probablemente esté subiendo un poco más de cosas de antropología, que es la carrera que estoy cursando. Y, y es algo que me interesa bastante, la verdad. Entonces, si desean un poco más de explicación de Trujillo y de algunas cosas de la antropología, eh, creo que voy a estar subiendo un poco más. Y espero que les guste y besotes.